Nació Isabelita, la beba de Isabel Macedo y Juan Manuel Urutubey. Este lunes por la noche nació en Salta la primera hija de Isabel Macedo y el gobernador Juan Manuel Urutubey. Isabelita es el nombre de la niña. Según dio a conocer Marcos Urtubey, uno de los hijos del mandatario a través de la red social Instagram. Allí se pudo ver al gobernador de Salta, que presenció el parto, con su barbijo y bata de quirófano con la leyenda esperando bebé, sonriendo junto a su hijo. La información fue confirmada por familiares cercanos y por un profesional médico de la clínica Swiss Medical de la ciudad de Salta. La actriz dio a luz a su primera hija, y la quinta para Ortube, quien tiene cuatro hijos con su anterior esposa. La bebé pesó 2.745 gramos. Según se supo, la pareja ingresó al sanatorio alrededor de las 20 y, a las 21, la actriz entró a quirófano, donde nació la esperada niña. Macedo se encuentra en perfectas condiciones, gozando de la llegada al mundo de su ansiada Beba, a quien bautizaron con el nombre de su famosa mamá.